Descubramos la nueva ruta para llegar hacia Machu Picchu, con impresionantes paisajes. Partimos desde Cusco hasta Quillabamba y de Quillabamba hasta Vilcabamba. Llegando a Huancacalle, visitaremos el Parque Arqueológico de Vilcabamba, conocido como Rosaspata o Bitcos. Este fue el último sitio de Resistencia Inca, Residencia de Manco Inca, Tupatamaru I y otros del linaje Inca. En este viaje, acompañaremos a Lisset, Huayna, Ember y Bitmar. Iniciamos la caminata desde el centro poblado de Huancacalle. Bueno, nos encontramos en el poblado de Huancacalle, que es el inicio de nuestra ruta turística hacia los sectores de Racachaca, Laguna Lazuna y hacia Saxarayo llegando a así a Santa Teresa y posiblemente a Machu Picchu Esta ruta es, una, es un sendero muy importante que va a permitir a los turistas llegar hacia el, la ciudad de la Inca de Machu Picchu por esta ruta que tiene bastantes recursos turísticos potenciales como es el Camino Inca y esta laguna La Suna que es impresionante. ¿no? Entonces estamos recién en el inicio de la caminata, tenemos un clima estupendo que espero que nos acompañe en todo nuestro recorrido. Entonces, sigamos, sigamos adelante. Nos encontramos ahorita en Pachapata, a dos horas de, de la, del centro poblado de Huancacalle. Hemos pasado por unos bonitos paisajes. Abajo tenemos la catarata de Pachapata también. Y estamos a unos 45, 50 minutos ascendiendo hasta el paso Azutina. Espero que nos vaya bien, nos favorezca el clima y lleguemos pronto. Bueno, nos encontramos ahorita en el Abra Azutina que se encuentra a 4.000 metros sobre el nivel del mar aproximadamente eh, y hemos hecho un recorrido de 4 horas desde el centro poblado de Huancacay. Hemos pasado por los sectores de Pillaupata, Pachapata, nos queda por recorrer 8 kilómetros más que es hasta nuestro destino, nuestro primer destino de este día hasta eh, el caserío de Racachaca. Hasta el momento el clima nos ha sido favorable, esperemos que lo sea durante todo nuestro recorrido hasta llegar a nuestro destino de hoy día. Acabamos de hacer ya un pago a la tierra y hemos dejado algunas ofrendas eh, hacia estos apus principales de esta zona que es, el, que es el Apu Saxara, el Apu Azutina y el Apu Pumasillo. Bueno, esperamos terminar ese día sin novedad con todo el equipo, estamos acá listos ya para emprender el último tramo de la caminata. La casita en la que nos alojamos, Los señores súper, este, súper amables nos alojaron acá, nos brindaron comida, fueron muy, muy buenos con nosotros, sentimos ese calor ahí familiar, cocinaron rico y dormimos calientitos, nos brindaron hasta sus camas y todo estuvo súper, estuvo súper bien hasta ahora en la mañana ¿no? y ahorita están preparando el desayuno para comer, de hecho va a estar rico también para subir ahí con fuerzas. Hoy día tenemos el tramo que vamos a hacer desde lo que viene hacia Racachaca hasta lo que vendría a ser la Laguna de La Zuna, que está al pie del Nevado Saxara, al fondo. Es un trayecto más corto, pues aproximadamente lo vamos a hacer en unas dos horas y media, un paso más lento que el de ayer. El... Nos habían comentado que la laguna es bonita, de hecho lo movimos en imágenes satelitales, que es una laguna turquesita, bonita. Está haciendo un poquito de frío, pero soportable. Esperemos que, que, que nos vaya bien, ¿no? Llegar pronto, llegar bien y pasarla bien ahí. Creo que algo que tengo que resaltar, si eh, de verdad no solo yo, sino toda la gente que estamos acá, es la, la atención de acá, de los señores, de la familia Champi fueron en todo momentos fueron super cordiales con nosotros En este último tramo, la última hora ha sido un poco exigida, uh, de bastante pendiente, es por eso que, bueno, estamos un poco cansados, pero, pero sí se puede, sí se puede, con fe nomás, vamos. Una a las una, después de una un ardua caminata de aproximadamente dos horas y media. Estamos a una altitud de más de 4.000 metros, pero como pueden ver, valió la pena todo el esfuerzo. Lo gratificante fue que después de haber caminado tantas horas, este llegar y ver a los pies del nevado esa, esa agüita así turquesita súper linda, pues, sí súper reconfortante. De verdad Era como para quedarse horas de horas allí. Una laguna espléndida, de un color turquesa, fenomenal, junto al Nevado Saxara. Toda esta maravilla ¿no? que nos brinda la naturaleza fue espléndido. A pesar que en algunos sectores, el físico también ya nos estaba dejando de lado, pero teníamos esa intención de llegar hasta hasta esta laguna y la recompensa fue majestuosa. Fue algo muy maravilloso, ¿no? la, la vista con tan eh, magnífica eh, laguna y el color turquesa que le da al pie de este nevado tan hermoso que es el Saxarayog, ¿no? Eh, hizo que nos olvidáramos un poco de, de todo el cansancio o algo que te estaba eh, motivando en el transcurso y ver esa impresión fue así como recargar una energía o sea, en, un, en un segundo ¿no? o sea, impresionante pero valió la pena o sea, ¿no? podría tantas veces que sea posible porque es impresionante la laguna y, y bueno el retorno también este, ya más tranquilos por otra, por otra ruta eh, lo hicimos en un menor tiempo, pero igual ya las piernas no daban ese segundo día. Ojalá más adelante, ¿no? Ya estaremos planeando ya venir ya pues con los amigos, de repente con mi familia y la, la zona amerita, ¿no? el esfuerzo que se hace, bueno, que hicimos desde ayer de Huancacalle hasta llegar a la Lazuna. El esfuerzo vale la pena, ¿no? Y ver lo maravilloso que es el sitio. Y aparte de eso, ¿no? invitar a otras personas, ¿no? tanto Nacionales, extranjeros, que vengan a visitar esta maravilla en el distrito de Vilcabamba. Acá cuando vienen los pasajeros, tienen el camping. Be... Listo, está preparado y acá también en la casa puede alojar el huerto, ahí tenemos lechoga, ahí tenemos repollo, también tenemos éter, tenemos flores. Y, y bueno, ya preparados para pernoctar, dormir esta noche para poder salir mañana también nuestro último día muy temprano en la mañana, 5 de la mañana vamos a empezar nuestra caminata ya hacia eh, el sector de, de Sac y, y posteriormente llegar a Santa Teresa ¿no? que es el objetivo final de, de, esta, de esta ruta A las 5 en punto de la mañana, nos pasamos ya a retirar de, de acá de la casa de, los, de la familia Champi, que nos ha atendido muy cordialmente, muy amable en todos estos días, y el cual estamos todos agradecidos por ello. Este, ya nos hemos despedido de todos y ahora continuamos por el, con el último día de caminata ya hacia Santa Teresa. No, no, todo en el este, paso de Saxara después de haber ascendido como durante una, unas casi tres horas por un camino que está eh, accidentado ya tapado por el deslizamiento descansando acá un ratito para otra vez bajar hacia Santa Teresa es igual un camino de casi tres horas también ya, pero todo es bajada y está empezando a salir el sol Ahorita se ha cubierto, este lado está con neblina, estaba despejado, no nos, no nos pudo ayudar a subir, ahorita vamos, bueno, este lado estaba un poquito despejado para la bajada espero que siga así. desde la abra de Zagsara, un dos horas y medio, full descenso y ahora pues bueno, entramos ya un poco más más suave, ¿no? Hasta la otro de la de... Ah, la bueno, guay, bueno, no, chau, bueno, chau, chau, prosigamos con la caminata. después de tres días estamos en santa teresa muy cerca a machu picchu objetivo logrado